Hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estés escuchando este video. A todos, a todas y a todes. Eh, bienvenidos a la clase número 5 de 320, todavía nos falta mucho, nos queda mucho por delante. Eh, perdón por ayer que quedó un video muy largo, espero que este quede bien cortito, como quiero yo, de 3 minutos, 3 minutos y medio como máximo. Bueno, como... Te habrás dado cuenta, eh, el mapa natal, esto, el mapa astral, se divide primero en dos, o sea polaridades, un signo masculino y un signo femenino. Después se divide en tres, que fue la clase de ayer, cualidades, un signo cardinal, un signo fijo y un signo mutable. Y ahora se divide en cuatro, que es los cuatro elementos. Fuego, tierra, aire y agua. Y en ese orden. Entonces vas a encontrar que Aries es un signo de fuego. Tauro es un signo de tierra. Géminis es un signo de aire. Cáncer es un signo de agua. Leo es un signo de fuego. Virgo es un signo de tierra. Eh, Libra es un signo de aire, escorpio es un signo de agua, sagitario un signo de fuego, capricornio un signo de tierra, acuario un signo de aire y piscis un signo de agua. Eh, mañana vamos a empezar a discernir eso, a separar eso a ver cómo le vamos dando forma. Mañana vamos a ver los tres signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, con sus palabras claves. Y ahí vamos a empezar ya a articular cosas en un mapa natal. Bueno, no quiero que se extienda más, te aconsejo que te... Eh, sumes a, como miembro es gratuito de nuestra página centroaprenderastrologiafacilmente.com fácilmente.com y también que te sumes a nuestras charlas interesantísimas sobre astrología todos los días en nuestro grupo de telegram t.me barra curso de astrología todos junto, todo pegadito así nos encontrás, chao, hasta mañana